Voy a sentarme de forma confortable, mi espalda recta. Ahora voy a tratar de que esté bien apoyada en el respaldo. Y mis brazos van a caer suaves, tranquilos. Y voy a buscar un punto donde voy a permitirle a mi mirada reposar por unos instantes. Voy a observar mi respiración. Sentir el flujo del aire cada vez más tranquilo, relajado, en calma. Permitiéndole a mi cuerpo, poco a poco, volver a alcanzar un agradable estado. Cada músculo se va soltando y relajando. Y le voy permitiendo a este cuerpo. estar de nuevo tranquilo, en calma. Después de tantas carreras hoy, después de tantas situaciones distintas, he llegado a mi espacio seguro a mi rincón de calma y paz. Así que primero le permito al cuerpo, a esta maravillosa maquinaria del cuerpo, poco a poco, ir alcanzando un estado profundo de relajación. Mi cabeza. Vuelve a sentirse liviana. Porque voy a sentir como si todas esas cargas del día de hoy. Todas esas situaciones que había acumulado en mi mente, en mis hombros. Al igual que la lluvia, logra limpiar el polvo acumulado y vuelve a nutrir las plantas, a hidratar a toda la vida voy a sentir esta agradable sensación de tranquilidad ir nutriendo cada célula del cuerpo cada pensamiento que mi mente va creando cada vez más profundo voy logrando sentirme bien volver a sentirme liviana como una pluma donde las cargas de las preocupaciones las va deshaciendo disolviendo, limpiando, el agua de calma y tranquilidad. En este segundo, no necesito pensar en nada más. Esta es mi pausa en la carrera del día a día. Este es mi regalo para mi propio ser. Volver a sentir la dulzura de estar en calma, tranquila, tranquila. Y sentir el fluir de paz recorriendo todo el cuerpo. Con una frescura tan agradable. Que incluso va liberando el calor acumulado del enojo y la ira. Limpiando el corazón. Nutriendo mi mente. Y ahora todo se va volviendo claro. Luminoso. Brillante. Como si la energía de paz irradiara una luz especial a cada átomo de este cuerpo y todo mi ser volviera a vibrar en esa sintonía especial que la paz va vibrando en mi interior el alma se vuelve a nutrir de esta paz. Todo mi ser se armoniza, se alivia, se refresca y no queda ni un rincón en mí donde este fluir brillante, resplandeciente de la paz, no esté brillando en mi interior. Todo lo que soy, en este segundo, es una paz tan agradable una calma, refrescante, una relajación profunda, inquebrantable. Vuelvo a disfrutar de la paz que vuelve a despertarse en mí como una fuerza en mi propio ser, que estabiliza, tranquiliza, y llena de luz, cada rincón del alma, todo se vuelve, absolutamente claro vuelvo a sentirme dentro de mí mismo como esta energía espiritual que soy el alma Vuelve a despertar su conciencia individual, eterna. es ser esta alma especial. Esta alma particular y peculiar entre tantos millones de almas. Este ser eterno. Energía sutil, que es mucho más que solo esta materia del cuerpo, que es muchísimo más que solo las cosas que hago. Es en este segundo de paz. Que vuelvo a reconocer en mí, aquí dentro, en mi espacio seguro, el ser tan especial que soy, el alma imperecedera. La paz que va naciendo de nuevo en mí se vuelve cada vez más intensa y me hace sentir una libertad natural. Yo el espíritu que ha hecho que este cuerpo viva por todo este tiempo cumpliendo tantos roles diferentes desde que este cuerpo era pequeñito en el vientre hasta que salí a este escenario del mundo. Vi mis primeros pasos. Tuve mis primeras amistades. Fue explorando este maravilloso planeta. Hasta llegar al día de hoy. Soy un ser. Experimentado. Maduro. Y sigo siendo esa misma energía espiritual. Aunque esta materia del cuerpo. Haya cambiado tanto. Yo el alma. Soy energía de paz. Hoy vuelvo a mirarme con ojos de amor y misericordia, viendo más allá de mis momentos difíciles y mis errores, viendo Tantos logros, triunfos, todo lo que he alcanzado en mi recorrido por esta vida, tantas experiencias que me han hecho más fuerte, experimentado, maduro. El alma que soy ha vencido tantos retos en este camino. He superado tantos obstáculos en esta vida. Y puedo reconocer el aporte que yo traigo en este mundo y escuchar en lo profundo de mi ser ese llamado a volver a ser feliz con lo que soy reconocer mi propia especialidad en este mundo dejar de compararme tanto y finalmente apreciar lo especial que soy. Volver a ser feliz, a felicidad es el estado original de mi propio ser. La felicidad ha estado siempre en el alma, aunque la haya condicionado, olvidado y confundido lo que soy en realidad. Este ser espiritual eterno. Mi propio papel original, antes de tantas complicaciones que fui creando, era ser libre y feliz, absolutamente feliz independencias, sin ataduras, libre, como el tiempo, fluyendo en paz, y vuelvo a traer esa felicidad original a mi corazón, disfrutar de nuevo, en reconocer en mí mismo, aquí dentro del alma, esa energía de despertarse, tomar fuerza y nutrir de nuevo al alma en felicidad. Como la mente se hace tan liviana cuando enfoco mi atención en sentir alegría de todo lo que he logrado, de todo lo que soy en verdad. Y por unos instantes me permito sentir esa libertad, esa armonía. De sentir lo que soy en verdad cuanto más consciente estoy de esa parte divina del ser entro a un estado de silencio Es como entrar al claro de un bosque, un espacio donde hay quietud, donde ya no hay casi pensamientos. Y aquí, me animo a abrirme, a sentir esa energía eternamente pura. Sanadora del alma suprema. De mi Padre Supremo. De ese ser. A quien. A veces he malentendido. Es una fuente de amor divina. A quien no necesito tenerle miedo. Es un alma tan dulce. Sabia. Sutil. es como si en este espacio despejado de silencio me diera la oportunidad de entregarle todo aquello que pienso que es mío todas las relaciones en las que he tenido dependencias cuataduras Todo aquello material a lo que me aferro. Porque un ser con apego, nunca libre, siempre tiene miedo. Entrego en este espacio... Al alma supremo, todo y a todos. Visualizo como si el Ser Supremo recibiera con brazos abiertos y con gratitud ese acto de renuncia de mi parte. Y como si al oído me dijera, querido hijo, querida hija, todo esto que es mío, te lo doy para que lo cuides como instrumento. Y se siente tan diferente ser solo un instrumento. La familia en la que estoy es solo un lugar de servicio. Igualmente, los espacios donde trabajo son solo espacios de servicio. Cuando lo hago como un servicio, el amor es tan puro. No hay expectativas. No hay preocupaciones. Todo es de Dios. Él es responsable. Y yo soy solo un instrumento. Y es tan sutil lo que pasa en el alma que el corazón suavemente va pasando de ser limitado a ser ilimitado. Entre más suelto y entrego a Dios. Más crece mi capacidad de amar. Y cuando en mí hay tanto amor, se disuelve el cansancio. Se disuelven las frustraciones. Es como si me alineara al verdadero sentido de vivir. Amar. Pero amar sin límites. ¿Cuánta alegría genera esta experiencia en el corazón? ¿Cuánta alegría es no tener miedo? ¿Cómo vive aquel que es libre de miedo? Hay tanta paz cuando el ser es como una flor de loto que vive con todos pero no se apega a nada. Visualizo que esto me hace vivir una nueva vida. Como si pasara de la noche oscura y fría al día cálido, al día feliz, al día puro. Solo recuerdo cuando era apenas un pequeño bebé. El alma era pura y libre. Y por lo tanto, contenta. Así visualizo que este nuevo día de luz... Es un momento de la vida donde puedo sentir una felicidad eterna. Reaprender la pureza, la inocencia y vivir desde ese, ese amor sin límites. Solo el Ser Supremo me puede ayudar y ser el guía para esa calidad de nueva vida. Es como si me dijera, puedes volver a empezar hoy, pero suelta. Porque nada de eso te permite volar. Eres mucho más que todo eso. Siento como si me llamara a su regazo amoroso, como una cuna de amor cálido. Y me dejo descansar el corazón en ese regazo amoroso el alma supremo. Es un espacio sutil, tan cómodo, donde nada me puede hacer daño, donde el alma está en paz. Sí, en paz. Aquí no hay temores. No hay nada del pasado. No hay malas energías. Hay solo luz. Solo amor. Solo paz. Esta energía divina protectora de tanta paz está siempre presente para mí. El alma suprema. está siempre presente. Hay tantos que creen en Dios, pero para poder sentir que está conmigo, Requiero sintonizarme con esta dimensión tan pura y soltar la basura de mi mente para recibir esa energía ilimitada que viene de Dios. de este estado tan dulce, trayendo conmigo esta energía de paz, vuelvo a sentir que estoy aquí ahora, en este cuerpo cómodo, tranquilo, Inhalo profundo. Y reafirmo en mí que yo soy paz. Om soy paz. luego de esta práctica, vamos a leer este que salió sobre la confianza. Confianza. Confianza es esencial para ayudar a los demás. Pero hay dos aspectos de la confianza. Tu propia confianza en otros y la confianza de ellos en ti. Las personas empezarán a confiar en ti naturalmente cuando vean que siempre superas los problemas. Sin embargo, la mejor forma de ganar la confianza de las personas es confiar en ellas. Ese es un arte que se puede cultivar. Por eso nunca escuches chismes o cosas de otros, ni los alientes, no te formes prejuicios ni opiniones. En lugar de eso, sé espiritual, sé limpio en tus sentimientos y aprende a desarrollar buenos sentimientos hacia los demás. Esta será la mayor prueba de tu habilidad para confiar.